De bananas, vienen a hacernos disfrutar con Lacy Song. Fuerte aplauso para ellos. Bueno, yo solo quiero decir que yo os quiero a todos, no os quiero a olvidar. Y felicidades, Elena. Today, I don't feel like doing anything. I'm